Un nacional haitiano resultó herido de varios machetazos en un hecho ocurrido en la comunidad Rincón de Molenillo, municipio de Sánchez. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Porque el eh, domingo, domingo, el sábado yo saliendo, a bebiendo domingo a la domingo, yo llega a las 8 su casa. Se picochando a mí, yo fui a desayunar en una casa dominicana se fui picuchando a mí. Los dos. Ya. Entonces, ¿con qué te dio él ahí? Con, con un macheta. Sí, manchetazo. son dos, sí. Ah, ¿Sí? La cabeza también. ¿Con Machetazos. No, ahí también. Fueron más, entonces. Fueron cuatro o cinco machetazos. Ahí están, no me no picochan ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? Morenillo. Nincón ni de, ni de ¿Por ¿Qué eso? ¿A qué pertenece eso? ¿eh? Nincón de Conto tu Sánchez. San Cuando, ningún de Morenillo sí, de, de, no, de, de, de de después de la jugada, mandame, mandame, con doctor, De para Y si mandamos a un amigo, de la doctor no para acá. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.